Las Jornadas eh, están organizadas por el Área de Género, de Comunicación Comunitaria y también están organizadas desde eh, lo, el Proyecto de Investigación Cuerpos, Géneros y Sexualidades en la Escuela y el Proyecto de Extensión Cuerpos, Géneros y Sexualidades desde las Miradas del Cine a más de 10 años de la sanción de la ley 2650 de educación sexual integral la ley está siendo muy resistida y es atacada por las políticas del gobierno y, y, y se criminaliza a aquellos grupos eh, que, que nos organizamos para ejercer el derecho a una educación sexual con perspectiva de género inclusiva, antidiscriminatoria voy a desarrollar un taller que tiene como objetivo fundamental tratar de ver la forma en que tenemos de construir la información, las noticias y cómo en estas construcciones, en estas prácticas comunicativas, lo que se reproduce muchas veces es justamente un lenguaje machista, sexista y por lo tanto eh, también hablar de la responsabilidad que nos cabe como comunicadoras, comunicadores, periodistas eh, en, en esta tarea. Voy a referirme eh, a un taller que he denominado, por esta boca roja, palabras y poder. La idea de este taller es poder pensar cómo y por qué utilizamos el lenguaje no sexista. En esta facultad, casualmente, que es donde aprendemos a partir de la teoría de la semiosis social, del análisis del discurso, entre muchísimas otras corrientes, que la palabra no es neutra, no solo tiene sentido, es política, es bien política. Por tanto, pensar... El chistecito, la puteada, el insulto, es fundamental. Porque todas estas herramientas del heteropatriarcado dañan, incitan a la violencia y nos matan. Bueno, muchas veces escuchamos, te lo dije porque te quiero, fue un chistecito. Ese chistecito menosprecia, humilla, genera pudor, genera culpa. Y todo eso repercute en el cuerpo. Vemos cada vez que eh, por ahí las mujeres... Eh, se tapan o si no se tapan son eh, miradas con prejuicio o con desvalorización social, insultadas, agredidas verbal y físicamente. No solo en la calle, esto también pasa en el núcleo familiar, pasa en todos los niveles de vínculos afectivos, sociales y laborales. Utilizar un lenguaje sexista es perpetuar la violencia.